de Lorca y vamos a cerrar con esta soleá con este texto de Lorca Ay, ay, ay este qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. corazón y el sombrero. ¿Quién? ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo? Ay, ay, ay. Por el puente del quiero verte pasar. Para mirar tus ojos y ponerme a soñar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar. Para escuchar tu voz y ponerme a cantar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar para mirar tus muslos y ponerme... Tengo miedo de perder la maravilla de tus ojos de estatua Y el acento que de noche pone en mi mejilla La suave rosa de tu aliento Y lo que más temo, lo que más temo Es ser la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento porque tú tú tú tú eres el tesoro oculto mío eres mi cruz y mi dolor mojado si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado. Y riega las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. ¡Ay! ¿Cómo te quiero? ¡Ay! Por tu amor, me duele el aire, el corazón y el sombrero. Me León a la guitarra, yo soy María Cluna, esta es la soleada del orca. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, bien! Muy bien! Muy bien! bien! bien!